Espíritu Santo Mateo capítulo 21 Versículo 18 que no más más esa alabanza Mateo 21 18 ¿Ya lo tiene? Dígale al que está a su lado La presencia de Dios está aquí y allí queremos permanecer. Aleluya. Wow, Hay algo especial esta tarde. Vamos a leerlo en el poderoso nombre de Jesús. Por la mañana volviendo a la ciudad. Tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca. Diga conmigo cerca del camino. Vino a ella y no halló nada en ella. Sino hojas solamente. Y le dijo nunca jamás.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 quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis dele ese aplauso fuerte al Señor aleluya gracias Espíritu Santo tuya es la gloria Dios tuya es la gloria tuya es la gloria siéntese en la presencia del Señor aleluya mi alma alaba a Dios aleluya Aleluya. ¿Cuánto creen que el Espíritu Dios está aquí? ¿Cuánto creen que el Espíritu Dios está aquí? ¿Cuánto están dispuestos a recibir una palabra de Dios? Aleluya, Aleluya. Diga conmigo, enfrentando, higueras. Dígalo de nuevo, enfrentando, higueras. Yo sé, amados, de que todos los que estamos aquí. Independientemente, independientemente de cuál sea el propósito de estar aquí, cada uno tiene sus guerras, cada uno tiene sus batallas. Como estaba hablando en el retiro de caballero, hay veces que estamos aquí sentados en la iglesia, aleluya, y nadie se imagina con qué guerra tú estás peleando. Hay personas que para estar aquí en esta tarde tuvieron que derribar principados. ¿Alguien dice amén? Hay personas que tuvieron que guerrear Batallas, tuvieron que enfrentar ciertas cosas para poder llegar a este lugar de adoración a Dios Una porque el diablo no quiere que tú llegues y si tú llegas el diablo no quiere que tú llegues en comunión Alguien dice amén en esta hora Porque el propósito del enemigo es buscar la manera, la forma, la ocasión De que aunque tú estés en la iglesia no te atrevas a alabar y glorificar el nombre de Dios Porque el enemigo sabe que donde hay alabanza está Dios Y donde está Dios no hay espacio para el diablo Alguien dice amén en esta hora a su nombre, a su nombre pero el diablo se equivocó esta tarde porque hay gente que están dispuestos a alabar, están dispuestos a adorar con guerra o sin guerra, con lucha o sin lucha, con batalla o sin batalla. Hay gente que vinieron a alabar y a glorificar el nombre de Dios. ¿Alguien dice amén? Porque es que hay personas que son indetenibles. Hay personas que no habrá nada Que lo pueda detener Ni lo pueda callar Ni pueda hacer que su alabanza Aleluya se retenga Sino que van a alabar Y glorificar el nombre de Dios Y hay algo que yo he aprendido En esta historia Jesús estaba caminando Como un día cualquiera Yo quiero Aleluya Por, por lo menos como eh, estuvimos Con los caballeros Quiero tres caballeros valientes Vamos a ver eh, Aleluya Mi alma alaba a Dios Ustedes me van a seguir A donde quiera que yo me mueva Dice la palabra del Señor Aleluya que una tarde cualquiera Jesús estaba caminando con sus discípulos Mi alma alaba a Dios Pero era, es una aventura Caminar con el Maestro Porque cada paso Que tú das con el Maestro Tú ves algo nuevo Tú ves una manifestación de poder Tú ves las manos de Dios moviéndose Los discípulos estaban empapados De ver manifestaciones de Dios Porque andar con el Maestro Es lo más grande Que alguien puede experimentar Alguien dice amén en esta hora Aleluya Mi alma alaba a Dios Y los discípulos Estaban siguiendo al Señor Dice la Biblia Que estaban en el camino Diga conmigo en el camino pero de repente, aleluya Jesús tenía hambre como cualquier ser humano, como cualquier persona en esta tierra tiene necesidades aleluya y Jesús tenía hambre pero lo que los discípulos no se imaginaban era que Jesús le iba a dar ciertos principios de cómo vivir en lo sobrenatural Dios dice amén en esta hora y de repente Jesús ve una higuera antes de entrar, a, aleluya más adelante quiero explicar algo acerca de la higuera, usted sabe amado hermano aleluya que la higuera es un tipo de árbol que es peculiar porque la higuera suele dar fruto en casi todas las temporadas del año mi alma alaba a Dios aleluya yo creo que es algo que representa al creyente porque no hemos ido a llamar fruto solamente los lunes o los martes ni los domingos somos llamados a dar fruto aleluya los siete días de la semana 24 horas al día alguien dice amén en esta hora porque el creyente da fruto en todo tiempo su nombre el creyente amado hermano va a fructificar en todas las temporadas en los tiempos de bonanza va a fructificar. En los tiempos de escasez va a fructificar, porque es que lo que tú tienes no, no depende de la circunstancia, depende del que te dio la palabra. Alguien dice amén en esta hora. Mi alma alaba a Dios y Dios sabe, aleluya, a llevar personas a vivir fructificados en tiempos de sequía. Alguien dice amén, aleluya. Y lo más tremendo fue que, como Jesús sabía que se supone que la higuera tenía que tener fruto, mi alma alaba a Dios, y lo más tremendo era que esta higuera estaba frondosa y, como estaba frondosa, Jesús dijo: Bueno, aquí voy a saciar mi hambre, era la expectativa de Jesús, era lo que Jesús esperaba y de repente caminando con sus discípulos me a Dios, cuando Jesús mete la mano en aquella higuera se topa con la sorpresa de que aunque aparentaba tener mucho fruto, no encontró nada y dice la Biblia que Jesús declaró una palabra de maldición y dijo Aleluya sécate y nunca más produzca fruto y dice la Biblia que al instante, diga conmigo al instante la higuera se secó y los discípulos Dijeron wow Dios mío Yo aquí parafraseando yo me imagino a los discípulos Diciendo wow yo quiero experimentar Eso tú te imaginas Wow tú te imaginas Pedro Aleluya que tú declares una palabra Y ocurra al momento séame sincero a cuánto no le gustaría Que usted declare algo ahora Y algo ahora ocurra Mi alma, Alguien dice amén en esta hora Hay veces aleluya que cuando uno Declara algo y las cosas no suceden En el momento uno se desespera Cuánto quieren vivir en esa dimensión mi alma alaba Dios en esa dimensión aleluya que tú le dices a la tormenta tormenta cállate y la tormenta calla, alguien dice amén en esta hora pero dice la Biblia que los discípulos se maravillaron estaban sorprendidos, querían experimentar ese nivel de autoridad aleluya y sabe que le digo Jesús Jesús le dijo no se sorprendan por esto, yo no sé cuántas glorias ustedes han vivido no sé cuántas cosas han experimentado cuánto han sentido de parte de Dios, algo le voy a decir si ustedes tienen fe hoy ahora harán cosas mayores no tan solo van a hacer lo de la higuera, sino que les van a decir A este monte, a esta montaña Montaña, quítate y muévete Aleluya, alguien dice amén En esta hora, oh gloria a Dios Y sabe que el Señor me ministraba Aleluya, yo me imagino que Los discípulos dijeron, wow, aleluya Lo de la higuera fue fuerte, pero lo de la Montaña es más poderoso Maestro, yo quiero vivir lo de la montaña Mover montaña, no tan Solo secar higuera, sino mover Montaña, y sabe que el Señor Me ministraba a mí, y me decía nadie podrá mover montaña si no sabe lidiar con la higuera primero, me almalaba a Dios y qué es lidiar con la higuera lidiar con la higuera es Vivir momentos de frustración en el camino Porque la higuera estaba en el camino Van a haber ocasiones Que lo que tú esperabas no se va a dar Como tú lo estabas esperando Van a haber momentos en el camino Que vas a vivir desilusiones Vas a haber momentos de fracaso Vas a haber momentos de desaliento Pero sabes cuáles son la gente que mueve en montaña Aquella gente que aunque la higuera No le quiera producir sigue caminando en la presencia del Señor Alguien vino a adorar a Dios esta tarde Aleluya su nombre a su nombre. Diga conmigo. La higuera. No me va a detener. Porque hay personas. Que todavía están enfrentando a la higuera. Y no saben lidiar con la higuera todavía. Porque viven un momento de fracaso. Y saben que ya no quieren seguir caminando. Y se detienen. Mi alma alaba a Dios. Oh gloria a Dios. Cuando tú te detienes por causa de la higuera. Van a haber momentos. Que tú vas a, a recibir algo de alguien que tú no estaba esperando Fue lo mismo que le sucedió a Jesús Que era lo que él esperaba fruto y no Recibió fruto van hay personas aquí Aleluya que se han enfrentado a la higuera que la higuera no le ha querido producir mi alma alaba Dios que han estado esperando algo de parte de Dios aleluya y sienten como que eso no ha llegado quizás puede ser que intentaste hacer algo y no se te dio hiciste los cálculos los cálculos estaban bien la matemática estaba bien pero cuando lo intentaste no lograste nada aleluya son momentos de frustración son momentos que te vienen ganas de soltar todo alguien está aquí todavía son momentos que te vienen ganas de devolverte y es más esos momentos son donde el enemigo le gusta aprovecharse y decirte no ves que todo te sale mal mira como lo intentaste y no te funcionó devuélvete y salte de ese camino pero sabe que hay gente que sabe aleluya lo que quieren aquí en la presencia de dios que saben por qué están aquí que aunque la higuera no le quiera producir nada lo va a hacer desviarse del camino alguien dice amén aleluya hay personas están chocando con la higuera y a veces aleluya se quedan tan frustrados que ya dejan de seguir al maestro sabe lo que a mí me impactó no fue solo que Jesús secó la higuera sino que cuando la secó siguió caminando Dios está llamando a personas que aunque el diablo te tire un ataque hoy tú sigas caminando que aunque el diablo esté atacando tu casa, tú sigas caminando. Que aunque el enemigo quizás tiró un ataque contra tus hijos, tú sigas caminando. Me alaba a Dios y tú le digas al diablo, no me vas a desanimar, ese ataque no me va a hacer devolver, devuélvete tú porque yo no me voy a devolver. Aleluya, le estoy hablando a gente que están bajo guerra, bajo ataque, pero nada lo está deteniendo, sino que están caminando en la presencia de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Dios nunca te va a llevar a, a, la, a la dimensión de mover montaña hasta que no te procese con la higuera. ¿Y qué es el procesado con la higuera cuando tú estás esperando algo y no lo recibes? Cuando tú estás orando y ayunando por algo Y todavía no ha llegado, aleluya Dios está probando tu fe Porque a la dimensión que Dios te va a llevar Esa fe necesita ser pulida Aleluya, alguien dice amén en esta hora Me a Dios y llega un Momento, aleluya Que a la higuera no te detiene Y llega el momento donde la montaña Te quiere detener, oh gloria a Dios Y en ese momento ya tú estás Preparado porque muchas ocasiones La higuera te intentó, te intentó detener Aleluya y tú le vas a poder detener Decir a la montaña, montaña no sabe, aleluya, de dónde vengo, no sabe a cuánta higuera he tenido que enfrentar, cuántos momentos de frustración he tenido que enfrentar, cuántos momentos de lágrimas, aleluya, he tenido que pasar. Y sabe que montaña, todavía estoy de pie, todavía estoy caminando. Así que montaña, tú no me vas a intimidar, quítate que el no Alguien vino a adorar a Dios esta tarde, alguien dice amén, alguien dice amén. Porque tu fe ha sido Procesada Tu fe ha sido qué? Procesada Y esto que voy a hablar Dios me ministraba Mientras estaba ahí atrás Hay personas que están Enfrentando higueras específicas Sabe qué es lo fuerte de la higuera Que están junto al camino Hay personas que se han dado cuenta Que este caminar No es nada fácil No es nada fácil Fácil También esa higuera habla de Provisión Quizás en la temporada pasada Esperaba tener ciertas Solvencias, solvencias económicas Hiciste los cálculos Y Dios me ministraba Mientras estaba allá atrás Escuche bien esto No suelo hablar de esto Pero cuando el Espíritu Dios Me impulsa a hablar lo hablo Mientras estaba allá atrás Yo veía a alguien A alguien que pensó que en este año iba a entrar resolviendo una deuda. Una deuda. Y cuando entró al año en vez de bajarla. Lo que se le aumentó. Yo siento la presencia de Dios aquí. Aleluya. ¿Sabes qué es eso? Enfrentarse a higuera. Es el momento cuando la higuera no te quiere producir. Pero hay buena noticia. Si tú no te detienes frente a esa higuera. Entonces Dios te va a llevar a la próxima dimensión Mi alma alaba a Dios A no tan solo secar la higuera sino a decirle a la montaña Montaña, ya yo he sido procesado Montaña, estoy cansado Aleluya, de sufrir Estoy cansado de botar lágrimas Y sentir desaliento montaña Ahora mismo muévete en el nombre de Jesús Mi alma alaba a Dios Hay gente que Dios la va a llevar a otro nivel Hay gente que Dios la va a llevar a otra dimensión ¿sabes? ¿Sabe por qué? Porque no le han parado a la crítica. No le han parado al que dirán. No le han parado a los ataques del diablo. Alguien vino a adorar a Dios en esta hora. No le han parado a nada de lo que el diablo ha intentado hacer para detenerlo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y Dios quiere trasladarte a otro nivel. Muchas gracias. A otro nivel. Créame, amado. No ha sido fácil. Estar hasta aquí Hemos tenido que enfrentar a mucha hiera Enfrentar a momentos donde Tú lees la palabra Hay una promesa de Dios Tú la declaras Y nada sucede Pero tu fe está creciendo La prueba que no te mató Aumentó tu fe Mi alma alaba a Dios Alguien dice amén Dele ese aplauso fuerte al Señor Aleluya A su nombre A su nombre A su nombre, ¿A su nombre? diga conmigo yo no me voy a detener aunque la higuera no me quiera producir voy para adelante Diga, aunque el cheque se haya acortado voy para adelante aunque la provisión no quiso venir como yo esperaba voy para adelante aunque no me resultó como yo esperaba voy para adelante en el nombre de Jesús alguien lo puede creer aleluya ¿Alguien lo puede creer? Usted se imagina amado Que cuando tú intentas Dirigirte por el camino correcto Vas a ver ataques en medio del camino Vas a ver momentos de guerra En el momento que tú estás caminando En el camino correcto Sin embargo la actitud que tú tomas En esos momentos de frustración es lo que le da a entender a Dios que ya tú estás preparado para pasar a otro nivel Porque Dios no te puede llevar a niveles grandes cuando las cosas pequeñas no sabes lidiarlas todavía Ahora cuando el enemigo ve, aleluya, que con esa sencillez tú no te detienes, eh, aleluya Mi alma alaba Dios intenta de hacer algo más grande pero lo que el enemigo no sabe es que mientras más aumenta la guerra más te lleva aleluya más Dios te lleva a otro nivel a otra dimensión porque en todas las dimensiones que Dios te lleva es porque Dios entiende que tú estás a capacitado a aguantar ese nivel de presión alguien dice amén en esta hora ese nivel de fuego por eso hay ciertos materiales hay ciertos materiales que le pueden dar ciertos grados de calor porque están preparados para aguantar cierta presión y según la presión que tú puedes aguantar es la dimensión donde Dios te mete Es la dimensión donde Dios te traslada No crea, amado que cuando comenzamos el ministerio las cosas ocurrían así Dios fue llevando a uno por etapa Porque de etapa a etapa hay una enseñanza que se te queda ¿Alguien dice amén en esta hora? Hay una enseñanza que Dios siembra Hay una enseñanza que Dios deposita en tu corazón y esa enseñanza es lo que te da a ti firmeza para la próxima dimensión donde Dios te va a entrar. Y yo siempre he dicho que a Dios le gusta tratar con las personas que siempre quieren más de Dios. A las personas que quieren, aleluya, envolverse más en la presencia de Dios. Que quieren experimentar más el poder de Dios. Dios dice amén en esta hora, aleluya. Y si tú quieres, Dios quiere. Diga conmigo, si tú quieres, Dios quiere. Si hay alguien aquí que está dispuesto a llevarnos a una dimensión poderosa, se llama Dios. Pero Él, él está buscando a alguien que quiera. Está buscando a alguien que esté dispuesto, pero nos va a pasar por el proceso. Nos va a llevar a enfrentar a higueras. Cada vez que tú vives un momento difícil, escudriña qué es lo que Dios te quiere enseñar. ¿Qué es lo que Dios quiere depositar? En ti, aún Algo que me impacta que estaba hablando con uno de los Caballeros cuando llegamos Al, al lugar del retiro, aleluya Y me impactó porque llegamos a la conclusión a hablar y a decir De que aún los fuegos Forestales benefician Al bosque Mi alma alaba a Dios Provocan Aleluya que el mismo bosque Se renueve Alguien dice amén en esta hora Que aún el mismo bosque se renueva por causa del mismo Fuego provoca que Nuevos árboles tengan que crecer Porque en el momento que el fuego está dando Mi alma alaba a Dios los árboles Aunque usted lo ve quieto que son simplemente Son movidos por el viento tienen un sistema De defensa que eso me impactó mientras estaba Hablando con uno de los caballeros mi alma alaba a Dios Es que cuando el, el árbol Está recibiendo ese fuego Ese calor aleluya ese calor Provoca a que el árbol suelte Aleluya especialmente aleluya En, en sus ramas suelte Aleluya esas esas Hojas y suelte esas semillas Mi alma alaba Dios y esas semillas hay en tierra Porque yo siempre he creído que la semilla Que tú tienes sembrada garantiza La próxima generación Mi alma alaba a Dios porque mientras quede Una semilla habrá esperanza Mientras quede una semilla Eso indica que otro árbol va a crecer Alguien dice amén en esta hora Aleluya Por eso Que el enemigo queme lo de afuera si quiere pero no pierdas esa semilla. ¿Alguien dice amén en esta hora? Amén. Mientras el enemigo no destruya esa semilla. Hay esperanza. ¿Y qué representa la semilla? La palabra de Dios. Van a llegar momentos donde quizás. Espiritualmente hablando la casa se pueda caer. Pero si sí quedó esa semilla. Mi alma alaba a Dios. Los caballeros en este retiro. Dios le sembró una semilla Mi alma alaba a Dios Y yo sé que tanto los caballeros Como personas que están aquí Están dispuestos a defender esa semilla Mi alma alaba a Dios Esa palabra no deje que el diablo te la quite No deje que nada te la robe Mi alma alaba a Dios Guárdala ahí Mi alma alaba a Dios Que mientras esa semilla esté viva Lo más tremendo de la semilla Es que la semilla puede tardar hasta 100 años Como semilla Y todavía tiene el potencial Que tenía desde el principio solamente esté esperando a ser sembrada, alguien dice amén en esta hora por eso amado hermano nunca se canse ni pierda la esperanza de ver a un hijo viniendo a los caminos del Señor, alguien dice amén en esta hora mi amado Dios se puede tardar un año Dios mío Dios está hablando en esta hora, se puede tardar dos años se puede tardar tres años y quizás tú puedas decir Dios mío es que cuando este muchacho va a entender eh, estoy cansado de hablarle, estoy cansado de sembrarle la palabra e instruirle aleluya tranquilo esa palabra esa semilla está ahí y tal de o temprano mi alma alaba Dios usted no ha visto por qué aleluya cuando llegan esas circunstancias y esos momentos difíciles cuando la persona aleluya las circunstancia lo lleva al suelo mi alma alaba a Dios es cuando la persona comienza a reconocer que necesita a un Dios en el cielo que necesita a Dios en su vida alguien dice amén en esta hora porque es que en el suelo la semilla cae en tierra y cuando la semilla hace contacto con la tierra comienza a desarrollarse comienza a producir, alguien le puede dar un aplauso bien a esta hora, aleluya no importa el tiempo que se tarde la semilla está ahí y en cualquier momento esa semilla va a comenzar a producir, en cualquier momento esa semilla va a hacer contacto con la tierra y va a comenzar a producir. Porque es que cuando Dios siembra una palabra en tu vida. Y tú la crees. Mira, madre hermano. Y esto, aleluya. Dios me ministraba mientras estaba en el retiro. Cuando tú. Mira, si hay algo que le agrada a Dios. Es cuando tú confías en Él. Cuando Él te da una palabra. Y tú confías en Él. Usted sabe, amado. Que aún mi padre. Cuando mi padre estaba en sus comienzos del ministerio Por misericordia de Dios Mi padre ya tiene 37 años pastoreando Donde yo he sido testigo Como a veces En mi padre cuando estaba en sus comienzos Mi mamá tenía que darle hasta masaje en la cabeza De la presión y los dolores Que le daba por causa de las circunstancias Porque amado el pastorado no es fácil Alguien dice amén Alguien dice amén A su nombre pero algo yo he sido testigo Que cuando tú le crees a Dios Dios te defiende Cuando tú confías en Dios Dios se preocupa hasta por lo más mínimo ¿Alguien dice a mí en esta hora? Hay cosas que ni tan siquiera A tu mente han llegado Y ya Dios le está proveyendo ¿Alguien dice a mí en esta hora? ¿Alguien se atreva? Dale ese aplauso fuerte al Señor ¡Aleluya! Yo recuerdo Que cuando nosotros éramos niños Mi papá, mi papá sin nada Ahí confiando en el Señor Comenzando el ministerio ¿Sabe qué? En una ocasión sucedió Que vino una tormenta No sé si ustedes escucharon hablar del ciclón George Que desbarató Pasó por Puerto Rico, por República Dominicana Por República Dominicana pasó Medio a medio Desbarató todo Y lo más terrible, amado hermano, es que la iglesia Que mi padre estaba pastoreando Que en aquel entonces era de zinc Usted sabe lo que es el, el zinc Que le ponen ayer en nuestros países Láminas Lámina. Porque no hay mucha solvencia y hay que ponerle eso. No se le puede poner un, un, un, un techo de concreto, de cemento. Mi alma alaba a Dios. Y hay que ponerle el single, la lámina. Y cuando estábamos ahí, amados hermanos, vimos como frustración cuando se metió ese tornado. Y desbarató la iglesia completa. El templo lo desbarató. Aleluya. Yo fui testigo de ver cómo la, las láminas iban volando. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Donde, amado hermano, usted, no sé si usted ha visto esos tanques grandes de agua, aleluya, de metal, que son grandes, que lo ponen en los pueblos, en los lugares altos. Yo fui testigo de cómo el viento era tan fuerte que agarró la tapa gigante de ese tanque grande de agua y la levantó y la tiró a cierta distancia mi alma alaba a Dios, eso fue algo terrible y cuando nosotros vimos amado hermano que el templo estaba destruido nosotros dijimos wow Dios mío terrible lo que ha sucedido, mi alma alaba a Dios, pero lo más tremendo era que Dios tenía algo tramado nunca, nunca amado hermano, aleluya cuando tú recibas una tormenta nunca te quejes, algo Dios está planeando con esa tormenta, alguien dice amén en esta hora, aleluya, alguien está recibiendo esta palabra, aleluya, Dios tiene un plan con esa tormenta no no no alguien todavía no me escuchó yo lo voy a decir de nuevo dios tiene un propósito con esa tormenta algo trae dios con esa prueba algo trae dios con ese proceso alguien dice amén, amén. diga conmigo yo lo creo diga yo lo creo amén. ¿sabe qué pasó? fue pues que ya dios quiso cambiar el templo en ese mismo momento llegaron unos misioneros puertorriqueños y cuando llegaron esos puertorriqueños que vieron el estado en cómo había quedado el templo, ellos dijeron, tranquilo pastor, que nosotros ahora al ver su situación, nosotros le vamos a construir la iglesia entera. Y se la vamos a hacer de cemento. Alguien dice amén en esta hora. Aleluya, mi alma alaba a Dios, porque es lo que Dios hace con la tormenta. Es lo que Dios hace con el proceso Por eso aleluya En una ocasión yo estaba predicando Y ya estoy terminando Porque simplemente quiero sembrar esta palabra Aleluya Es duro y hay que reconocerlo Es duro Cuando Dios te da una palabra Y se tarda En cumplirla Porque de que se tarde No significa que Dios ha mentido Es que Dios está esperando El momento preciso Dile al que está a tu lado Te van a sorprender Dígaselo de nuevo Te van a sorprender ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede creer? ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús le dice a sus discípulos Vayan al otro lado Vayan a dónde? Al otro lado Entre tanto Él despedía La multitud Y cuando despidió La multitud ¿A dónde fue Jesús? Ahora y él no dijo que cuando despidiera a la multitud les iba a alcanzar Dice la Biblia Vayan al otro lado, entre tanto él despedía a la multitud Dice que él se le adelantaba Es decir que lo iba a alcanzar, que iba a encontrarse con ellos Fue el trato, el acuerdo Ellos se van Jesús termina de despedir la multitud Y en vez de Jesús caerle atrás, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se fue el monte Orán. Yo he vivido experiencias como esa Que Dios me ha dicho Avanza Camina Tranquilo Yo te voy a alcanzar Camina Solo confía No importa lo que sucede en el camino Sigue caminando Yo te he prometido Que te voy a alcanzar Alguien dice amén en esta hora Dios le está hablando a alguien en esta hora pero he vivido momentos que cuando estoy caminando Usted se imagina como cuando un, pa, un, un padre está enseñando a su niño a caminar Y ya él comienza a caminar y está caminando solo El niño comienza a mirar para atrás Camina pero asustado Como que dice papi tú me vas a dejar caminando solo de verdad Aleluya Pero sigue caminando el niño y mirando para atrás Porque hay veces donde Dios te Te da una intuición y tú le estás haciendo Y aunque tú estás 100% seguro Que fue el que te mandó Te sientes solo no ves la mano de Dios moviéndose. Son los momentos de confusión y de frustración. Que uno dice, pero no entiendo es que él, él se me reveló en sueño es que Dios usó a fulano y me dio la palabra no entiendo por qué me siento solo, por qué siento como que esto va de mal en peor, aleluya lo más tremendo es que Jesús se fue al monte a orar y me impactó eso, yo dije Dios mío aquí hay algo detrás, cuando Jesús estaba en el monte orando, aleluya yo me imagino Jesús ahí orando y clamando pasan cinco minutos, los discípulos en el mar, todavía los discípulos están esperando al maestro y Jesús está ahí orando, lo que los discípulos imaginaron fue Ah, quizás Él va a agarrar otra barca Y va a cruzar primero que nosotros Y nos vamos a encontrar del otro lado Y Jesús ahí tranquilo, Jesús sabía que fue Él que lo mandó Y a quien Él, él manda Él respalda, a quien Él envía Él, aleluya, se encarga De cumplir la palabra que Él te dio Aquí dice, a mí en esta hora, pero Él está ahí Esperando y la gran pregunta es ¿Qué es lo que Jesús Está esperando? ¿Qué es lo que Jesús Está haciendo en el monte? ¿Sabe qué Él está haciendo en el monte? Él está Ahí esperando a que Él esa tormenta se levante, mi alma alaba Dios, a que esa tormenta se desate. Porque hay algo tremendo que yo he aprendido en este caminar. Que aunque el proceso, la tormenta, aleluya, me impacte a mí o me sorprenda a mí, no va a sorprender a mi Dios. Mi alma alaba a Dios. Aunque la tormenta me asuste a mí, no asustará a mi Dios. Yo no sé si alguien está aquí. Aunque el diablo esté rugiendo como león y me intimide a mí, mi Dios no se va a intimidar. Intimidar. Alguien se atreve a darle un aplauso a Ese Dios grande, aleluya Diga conmigo, aunque yo tenga miedo Él no tiene miedo Y Jesús estaba esperando A que la tormenta se desatara Hay tormentas Que no van a sorprender al maestro Es más, Él la estaba esperando Yo quiero que esa joven se ponga de pie. La que está allá atrás. Sí, ponte de pie. Sí. Gracias, Espíritu Santo. ¿Alguien se atreve a adorar a Dios? Mantenga sus ojos cerrados. Gracias, Espíritu Santo. Hay tormentas que Jesús está esperando. Porque es que hay tormentas que te van a empujar a donde Dios te quiere llevar. Tú sabes que Él te dio una palabra. Pero tú sientes que esa palabra no está haciendo efecto. Y la tormenta está ahí. Y cuando la tormenta está ahí, tú dices, Señor, ¿dónde estás? Y Dios ahí tranquilo en silencio, esperando. Porque que cuando Él vaya a hacer su entrada, tú te vas a dar cuenta qué nivel es el poder que tiene el Dios que tú Porque estás sirviendo. Es y hay momentos que la, la tormenta es tan fuerte que lo que uno quiere es rendirse, correr. Pero en ese momento donde ya tus fuerzas se, te, se, se están acabando Entonces ahí comienza a ocurrir lo inesperado Jesús comienza a caminar Y lo más tremendo es que cuando Él comienza a caminar Se está dirigiendo hacia ti Mi alma alaba a Dios Porque van a haber momentos donde tú vas a decir Señor yo necesito una palabra Pero es muy difícil de que el predicador me llame es muy difícil de que, de que tú uses al predicador Y me dé la palabra Pero tú sientes la necesidad de una palabra Pero Dios es tan grande Aleluya Que aún tus palabras En susurro Suenan duro en la presencia de Dios Mi alma alaba a Dios Que él escucha cuando tú le dices al Señor Señor necesito que me hables Necesito que me hables Necesito que me hables Mi alma alaba a Dios Aleluya yo quiero que ella venga aquí adelante. Mi alma la Dios. Ven acá. Siento la presencia de Dios acá. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies en esta hora. El Espíritu de Dios está ministrando en esta hora.